Esto tiende a ponerse bueno por una sencilla razón. Sabemos que los derechos humanos en cabeza de Michelle Bachelet estuvo de visita en Venezuela y tuvo gregarios en Venezuela para que continuaran las investigaciones. No pudieron sacar provecho a todo porque son muy demagogios en Venezuela. La cúpula chavista es, como sabe cómo maneja sus hilos dentro de Venezuela, entonces son lo que coloquialmente llamamos mamadores de gallo y... Por otro lado tenemos la Corte Penal Internacional, que ya fue el fiscal Karim Khan a Venezuela y también dejó unos gregarios, pero también resulta de que le están mamando gallo. ¿Por qué? Hay un simple manifiesto que nos da como conclusión eso, cuando vemos que ellos buscan las investigaciones y ellos los llevan, supuestamente hasta donde están los hechos, pero ellos, haga de cuenta como cuando van a ir a la casa y entonces ese día se le hace aseo para no mostrar el desorden o la basura que hay en esa casa. Exactamente hace el, la dictadura de Maduro ese modus operandi, entonces no hay la seriedad, no hay la veracidad para que ni los derechos humanos ni la Corte Penal Internacional estén completamente satisfechos hacia las investigaciones que se están arrojando. Y eso es lo que en este momento ya la gente, como dice coloquialmente el dicho, votó el cambio, porque, hombre... Tenemos que acelerar esto, los lo familiares de estas personas están reclamando esos eh, delitos tan atroces y que lo más triste y lo más preocupante de todo esto es que no son delitos que se cometieron, sino que hoy por hoy se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces ahí es donde está la preocupación tanto de los familiares como de los mismos detenidos, ustedes por este mismo canal anunciamos lo de la casa de las muñecas donde sencillamente tienen que estar de pie o en su defecto acurrucados y es una celda de no tendrá más de uno por uno y de dos metros de alta con una lucecita ahí las 24 horas del día, con un pincito de agua, o sea eso es para enloquecer a la gente, se hacía antiguamente eh, por, allá por, por los campos de concentración, como decir en Cracovia, al sur de Polonia, donde se veían esas atrocidades que hacían con los presos, y estos están haciendo la misma psicología inversa, para sencillamente o destruirlos moralmente, físicamente o en su integridad total, pero para poder doblegarlos, o sacarlos del, del juego entonces hay parte de esto y digo estas son las noticias que a mí personalmente me gustan, vale la pena anunciar, ya que no se le estaba viendo celeridad a la sinvergüencería de Maduro fue así como las ONGs venezolanas apoyaron al pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional para seguir investigando los crímenes de lesa humanidad el vicepresidente del foro penal Gonzalo Inuió indicó que la decisión confirma que en el país no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial. Ahí es donde ya entra la, el, el beneficio de la duda. No hay las garantías para hacer una noticia veraz de lo que se está diciendo. Se, se, se celebró la decisión tomada este martes por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan de pedir al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño Lo que las organizaciones consideran una buena noticia para las víctimas Totalmente de acuerdo, ellos son los que se están viendo afectados Tanto los mismos detenidos como los familiares porque juegan una psicología tan bárbara, tan cochina por así decirlo que acaba no solamente con la vida del que está detenido Sino con las mismas esposas, los mismos hijos, los mismos padres Entonces esto es, esto es algo atroz El vicepresidente de la ONG Foro Penal dijo a EFE Que la solicitud hecha por el fiscal de la Haya que califica como positiva Confirma que en Venezuela no están dadas las condiciones para una investigación objetiva Genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos y que se siguen cometiendo que es la parte más terrible de todo esto porque son tan sinvergüenzas tan descarados que saben que hay una investigación en curso desde de, de, de la ONU desde de los derechos humanos y jurídica con la Corte Penal Internacional y son tan descarados que siguen cometiéndolos o sea no sé cómo llamar a esa clase de personas, si a eso se le puede llamar personas porque ellos no les importa quién se llevan por delante. Esto es algo que, que está pasando, que es latente y que menos mal que tenía que tomar cartas en el asunto la Corte Penal y ya lo hizo. Esto es importante desde el punto de vista que se le mire con seriedad. Vamos a adentrarnos, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios porque gracias a esos comentarios nosotros seguimos acá dando lora, dando lata, hablando con la verdad sin amarillismos haciendo lo que nuestros colegas no pueden hacer porque sencillamente están amarrados de pies y manos eh, hablándolo coloquialmente y donde ellos desafortunadamente el que se arriesga a dar una noticia como es el caso de Javier Tarazona cuando venía denunciando las presencias de las guerrillas en la frontera es exactamente lo mismo Entonces desafortunadamente no puede hacer Pero gracias a ustedes nosotros seguimos acá Día a día dando las noticias Informando lo que está pasando Informando La necesidad sobre todo del pueblo venezolano Aquí no se trata de color De camiseta o color de partido O decir es que a mí me gusta este O me gusta este, aquí lo que se está peleando Es por un pueblo digno Por un pueblo que pueda vivir Mínimamente bien sin necesidad de estar buscando comida en las basuras O esperando a que el gobierno le dé una caja clap para que se quede callado En medio de esta crisis es una buena noticia para las víctimas Porque las acerca más al reconocimiento de la comisión de crímenes en su contra Y les permitirá eventualmente expresarse ante la justicia penal internacional Donde hasta este momento existen más posibilidades de encontrar justicia que en Venezuela Imagínense, o sea, hay más posibilidades de que ellos logren conseguir la verdad en la Haya, allá en Holanda, donde más exactamente en el jefe, en donde hay una justicia internacional, porque ellos saben y ven y creen y están seguros de que en Venezuela la justicia está a favor y está eh, amangualada, por así decirlo, con la dictadura de Nicolás Maduro. Por su parte, el fiscal Karin Kahn, Informó mediante un comunicado que, tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, ha concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela en esta etapa no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación. O sea, Palabras más, palabras menos, estamos a puras aguas tibias, en este momento no hay nada concreto y esa es la, el, el, la prolongación que está pidiendo el fiscal Karim Khan para sacar una verdad, no olvidemos una verdad a medias es una mentira, es una cizaña. Y aquí no podemos ir con, con verdades a, a medias, necesitamos saber la verdad para que esos inocentes que se encuentran detenidos, al igual que sus familias, también puedan exigir sus derechos. También explicó que la evaluación independiente y objetiva llevada a cabo por su oficina muestra que los esfuerzos y reformas en Venezuela siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potenciales relevantes. Vuelvo y digo, cuando se tiene trancada la justicia Cuando se tiene amarrado de pies y manos Pues desafortunadamente no se va a encontrar una respuesta lógica Y eso es lo que aquí está refutando el, el fiscal Karim Khan Ali Daniels también explicó que la evaluación independiente y objetiva Llevada a cabo por su oficina Muestra que los, los esfuerzos y reformas en Venezuela Siguen siendo de alcance insuficiente Aún no han tenido ese impacto que realmente ellos quieren. Ali Daniels, director de la ONG, Acceso a la Justicia, también aplaude esta decisión que considera totalmente positiva para las víctimas y sus familiares, pues confirma que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe seguir investigando por qué en Venezuela no hay sanción a los responsables, justamente lo contrario a lo que dice el gobierno. Buena pregunta. Ahora, la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en el 2021, que para eso se creó esa cita, e hizo público al mismo tiempo un memorándum, o sea, un acuerdo que hubo un entendimiento con el régimen y que se firmó conjuntamente con Nicolás Maduro a la cabeza y con el propio fiscal Karim Khan. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.